Conmigo estará. tierra te ha ido y sé que en el cielo está descansando de tanta padecerá. Yo te pido con esta canción que cuide de mí, y a mi familia que tanto te extraña a ti. Quizás a no se puede olvidar Well oh, I'm